Nah, que queda así, tío. O sea, literal Está bien así Lo veis bien Está bien Entonces nada se, se ve bien, campeón O sea, literal No enfoca Eso sí, mi puta cámara no enfoca Literalmente Pero se ve Hombre, se ve más o menos bien Está bien, hombre Sí, seguro ¿Seguro? Sí, seguro De una pues Procedemos, gente Primer concho de su madre Sobre, os imagináis ese R? Tengo que abrir la revés perdonarme, O sea, literalmente Concha su madre, tenemos a, a Nami Nami, eh, Nami Mermite eh, Para aquellos que no lo conozcan, un support eh, Que te mete burbuja por el culo eh, Cuidado con eso, eh. tiene una tremenda R Tenemos a Kaelin eh, Artillera sabes Literal, esta esquina tiene balta <risa> Increíble, esta puta esquina tiene balta Guapísimo. Hey. Venimos con Yorick eh, OTP, Yorick Vanen eh, a Yorick En el, en el top lane. si no queréis sufrir un boquetazo Tenemos aquí a esta carta que ha salido 20 veces en el otro paquete su puta madre, que es el Ramón concha su madre, literal, magmartiano, ma ma o sea, literalmente. Primero un bossing, vale. Kaelin Sheriff, o sea, Kaelin Sheriff, literalmente, concha su madre. Y la FOIL, hostia, gente, es una SR. Es una SSR, gente, concha su madre. Tenemos a. Tenemos la... el primer sobre una SSR, gente. Una SSR de Karma concha su madre. Increíble. Y yo no recuerda eso. Y a comprar gomita, compadre. Y decirle: Mira, ha dicho Galitense. Hey, dame ahí un, ¿sabes? Un par de sobres esos de sobre Pokémon, churra. Y después a lo mejor. Tú, tú pasas 10 años y no te das cuenta. A lo mejor tenía un Night como ha dicho, ¿eh? Dios, qué guapo. Brutal. O sea, la otra caja está abierta. Primera carta, ¿no? En plan, afirmo. Será nada, pero muy fácil. Trumble. O sea, así lo veis peor, ¿no? El puto Trumble, básicamente. Top Laner. Jungle. En competitivo. Bastante concho su madre. Sin skin, gente. Su muela. Tenemos aquí al maestro Yi. El maestro Yi es el, el número uno. Todo el mundo flame un, maest un maestro Yi. O un maestro Yi, Eufillo un de una Granda puta. Con la cuta hace un 8. Obviamente, este personaje es Jungle. Uno fácil, Trumble. Ah, bueno. Pues está bien escrito el Trumble. Después que hay? hay otro que se llama Rumble. ¿eh? El sneaky Game. ¿eh? <risa> el puto sneaky Game. Tenemos a un Rice concha su Rice, mid laner, gente, mago, que te, que te cruza la cara, ¿no? En plan de uno, o sea, eh, cuando éramos pequeños, Rice estaba roto, ahora es una mierda, literalmente. Bezari, bueno, está roto igualmente, Bezari eh, dice que no hay mapas en español eh, y sale y libertad? casualidad, no creo, ¿será? Eso me parece muy gracioso. Esta es una R, ¿sabes? Realmente, tenemos. Eh, ¿Qué personaje es este? O sea, Spike, Spike. Ah, es mi fortune, Mad Max, o sea, guapísimo Puto mi fortune Mad eh Gibraltar, Español, guapísimo Creo que con menos o sea, con menos claridad, tío, mejor Lo eh. que pasa es que me voy a morir aquí de calor Su Muela, sigue la claustrofobia <risa> Que te da a abrir sobre Vale, tenemos, eh, esta es una SR O sea, tenemos al Planta la las pues son personajes de campeón El Chapa es un support, cabrón, tío Increíble, es mi fortune, Era mi fortune, eh, os lo prometo Pide, se, se escribe, o sea, se, se escribe Pike. O sea, Pai, campeón, o sea, si la S El Eri, su concha de su madre, Ramón Concha de su madre, Rueda, Ramón es Rueda es una SR ¿eh? Cuidado, gente. yo, dos SR Vale, esto es un puzzle Promocional de cartas que se Completan y hacen un mural, un collage Está muy guapas, la verdad, lo único que En el primer paquete no nos han salido Todas, tienen brillo y brillo, o sea, foil Está muy guapa. se no, screen, tío Hay un montón de green screen que me parece muy divertido Y haceros sonreír no tiene precio, ¿no? Realmente, es la pollísima le metemos con un Ascar, guatón, gente. Un Ascar, mid laner, que debéis de... Espérate, le bajo por aquí. Ey, ey, bajarle, bro. Hijo de puta. Bajarle, bro. Ey, ey, bajarle. Con sus y incluso no fue el mejor Arscan, perdón, personaje Que obviamente tenéis que banear en League of Legends En el medio, gente, o sea, un AD una o sea, una un ADC, AD de mierda Que encima se hace invisible Olaf, o como aquellos lo conoceréis El Vinkiko cocha a su madre, tiene dos cuernos O sea, literal, tira los Chita Y tiene, bueno, una invulnerabilidad increíble eh, Me recuerda a los vídeos que veía De gente de YouTube abriendo sobres de Pokémon Durante 30 minutos, mi hermano te, te lo prometo, chapa campeón, lo que le dije a Nacho No quiero aburriros, porque daros cuenta Que de aquí o literal, no voy a subir la minfortune O sea, básicamente mi minfortune En el splatchar, ¿vale? Podéis apreciar que a minfortune se le, se le ponen los pezones Pitonados, si os dais cuenta ¿eh? Dile a tu hermano eh, que puse... Eh... Que, eh, que pausa la partida y que se venga para acá eh, dile, eh, eh, dile que yo se lo ordeno arte Arteca, cachón y yo, mira que ha terminado la, la de esta, el cabrón, tío No quiere eh, abrir su corazón, Valta Nuevos juegos, tío, te lo juro, hermano Y mira que bueno, le, le recomendé el Bro Tato. que también te lo dije a ti, Valta Está muy guapo, y, yo, y es como un eh, Vampire survival pero rollo así, a ver si viene ya O sea, si abro este lado de aquí Literal ¿Me entendéis? O sea, esperar Nacho con el lado izquierdo O sea la de las tazas, literalmente, la de las tazas, literal Sí, esto está guapísimo arte caso, yo porque guay, yo tenía un montón de ilusión Lo único malo es que, como le dije a Nacho Una tristeza enorme ¡Oh! Coño, mi Fortune, ellos que, ¿sabes? Le iba a tocar la teta a mi Fortune y se ha caído sola Vale, esta le tocó, esta la ha tocado incluso Esta ya la tocó, pero creo que es una SSR ¡Oh! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Es el Jim! ¡Wow! ¡Qué cojo! ¡Oh! Ha tocado una Ultra Es una puta Ultra es una puta ultra. Joder, qué guapo, tío. Guapísimo, hermano, guapísimo. Una puta ultra, loco. Dile que eh, si no viene, eh, ya no es más mi ese falta, te lo juro. Y qué cabrón. El daño, en este caso. O sea, es que tampoco sabía cuándo lo iba a hacer, pero dije es que, que después de Overwatch venía. Y si me tenía el, el directo enchufado como todos los días, o sea, si no está trabajando, sí. Y yo, qué bonita, tío. Está guapísimo. Perdonadme porque no se vea bien, tío, el rollo. A ver, no es que no se vea bien, sino que no define, tío. Bueno, escuchadme. ¿Qué decís de la SS, o sea, de la SR de Nami Mermail, loco? Qué guapo, hermano. Uy, yo sí, si se lo tiene que enseñar a los chavales, el la a la primera, claro. Yeah, el cabrón, primer cartonaco. ¡Qué brillo, tío! Se las ve él, ¿sabes? En plan de una, él se las ve pa', él, eh. Y es que no hago chido, la puta, es pero no, no se ve, ¿Por qué no se ve bien? Porque tiene que. Tienes que buscarle el. el ahí, el... se ve. Te quieres poner aquí, yo me pongo ahí. Yo, oh, tío. A y el Nachidor con la meseta de Jurassic Park. Es que no lo no, no, no van a beber, ¿no? Ese Nachidor ese dragón poderoso. enciendo la luz. A ver. Ah. Mierda de pulso, Nacho. Eh. Y mira que yo no tengo Balda, ¿eh? Cuidado, aquí no vamos a morir de una insolación. Bueno, de una insolación. A ver ahora. Imaginarse ahora. Oh, pero se ve un poquito mejor esta pedazo de mi fortuna. Que tío, tenemos el brillo verde, ¿sabes? En plan de una. A ver. Sabe, bien del todo. Creo que antes se veía mejor ellos. Sí, cuando la has estado haciendo tú, sí. No sé a ver, qué. déjame solo una para ver. El punto. Ahí está. Plan. Es ese. Ahí sí se ve la Nidalí. Ha sido el guapo de grande. Los <risa> <risa> sea, tienes aquí a ellos. <risa> lo que pasa ¿verdad? es que está en eh, pequeño. O sea, en pequeño, demasiado que es la segunda parte. Toma así, vale, ¿no? Pero. Vale, vale. Yo creo que. Yo creo que sin la luz mejor porque es la que Es más complicado. Vamos a por la siguiente. Tras, tras. Y es. ¿Qué, ¿Qué es? es? Guapísimo. Filean guapísimo. Filiam Escúchame que te tuneo con la o con la E. eh. Escúchame. Pero eh, va, vais a flipar, detrás ¿eh? dos SR, tío. Es eh, ah, Akali Sensei, super campeón. Akali Sensei. Ey, cuidado, eh, Akali Waifu. Cuidado, Akali cuidado. Akali Waifu. Cuidado, eh. Cali yeah. Waifu, pezones 6 que llega a 0. Se viene, se <risa> viene, se viene. Eh, Nocturne contra su madre, del año 1, antes de Cristo. Nocturne infernal. Esto es de la primera season, vamos. <risa> guapísimo. Claro, tío, sobre. hay que. ¿Sabes? Indagó un poquito Vámonos, no, aquí, de aquí carta, se, nos viene, eh. se nos viene un cartón en directo, eh, Foy. Duro. Oh, shit. Aquí. La, no va a abrirte, campeón. Olaf, no sé. infernal. Uh, Rice, eh, coño, Rise. su madre. Rice, pizarro, gente. Su muela. La Misfortune. Salen muy repetidas, tío, la puta Misfortune. Miss esa. Fortune, juro. guerrera de Lays la carretera, de la puta, Mad Max. La Nidale Nidalee, La Nidalee también. Muela. Sin arte alternativo, muy mala. La en las SR. ¡Oh! Sí. Trozo de puzzle. ¡Puzzlecito! ¡Trozo de puzzle! Se viene, se viene, se viene, chavales. ¡Se viene! Ahora, se ¡Si se viene, montar dinero, se, se viene! Esa, se, se, viene. ¡Se viene! ¡Eh! Oh, qué, ¡Qué guapo! Qué pues ellos, guapada, al final se sí puede salicar, tú, qué eh. porque ellos, pues, Mirad la Zoe esta, qué bonita. Es preciosa. Sí, sí, igualito <risa> <risa> que <risa> eh, Una maldita eh, Nami eh, Esmeralda. ¡Oh! ¡Qué guapo! Eh, ha salido el Silean. ¡Silean eh, Papá Noel! ¿Y? ¡Oh! oh, Jim normal! El Cuidado. personaje normal, gente, o sea… Pero es una SSR. Cuidado Nada, con el Gym, que eh. eh. es… ¿no? Es que mano. ellos no lo pueden ver bien, ¿sabes? Y ella, porque el brillo… Ah, ¿lo veis ahora ahí? Ahora sí, ahora sí. ¿Veis ahí esa baña? Kaylin Milicia. Que queda poquito, Eh, Joris no, contra no, su madre. No. ¡Bum! Eh, ¿H? ¿Es Diego o es H? No. ¡Es Hana! ¡Qué Hannah. guapo! Hana ventisca invernada, guapísimo. ¡Qué guapo! Es increíble, parece la de los X men e ¡Wow! ¡Otra wow, SSR! Esta mañana salió Valta, la Kane. Eso te gusta a ti, Walter. Eso te gusta eh, a ti. Qué creativa. Mira, eh, mira qué cosa más guapa. ¡Qué guapísimo! guapísimo. C, ¡C C C R C C C C, -C, -C, -C. guapísimo! ¿o qué es? ¿Esto qué es, hermano? ¡Ah, Caylin! Y te tú, va y a vaya boludo de ese de mierda. ¿Será? Es la Caitlyn, y yo seguro. Oh, es eh, una ultra rara, hermano, eh. Cuidado que estás ultra rara, eh. Para saber cómo es eh, Otro eh, Rise. Otro, eh, Vale, este Rise, eh, académico y. ¡Bum! ¡Mondongo! ¿Qué es esto? Voy a leer ¿Qué es? Es un G. ¡Coño! El maestro MG. G, el sombra, hermano. O sea, eh, el traje que todo, todo furro del League Chabango. of Legends. Quiere jugarlo. Son dos SR normales, básicos. ¡Venga, Nami. vamos, Puh. vamos! Kaling, 300 killing de la milicia. Vale, para Puzzle, bien! porque tenemos completo. Faltaba, hermano. hermano, el que faltaba! Y un viejo SSR. Guapísimo el viego. Un viego, viego super es SSR, súper guapo y el puzzle completo. De... Gente, tenemos un Ascar, creo que no, ¿eh? Uh, ¿Esto qué es? Esa es la que salió ah, ¡Otra vez! ¡No otro bro, la <risa> Última carta, gente. Pero he de decir que en el primer sobre… En el primer sobre, haber abierto… Hombre, abierto. Hombre, F guapísimo. Exacto.